¡Hola! a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora y vamos a hacer un mini tutorial. En este caso, vamos a explicar cómo darle un retweet a cualquier tweet. Nos vamos al tweet que queremos, pulsamos aquí en retuitear y volvemos a pulsar en retuitear sin necesidad de añadir nada. Si quieres añadir algo, lo puedes hacer, si no, nada. Retuitear y punto. O sea, hasta aquí el mini tutorial. Espero que te haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha.